Muchas gracias, señor presidente. De la moción que estamos debatiendo hoy aquí consiste en poner encima de la mesa que hay dos Administraciones que presta una atención sanitaria a las personas presas, la Administración penitenciaria que presta la atención primaria y el Sistema Nacional de Salud a través de las comunidades autónomas y la asistencia especializada. Dos Administraciones que se encuentran aisladas, que se coordinan mal, que son islas que provocan un montón de disfunciones que afectan a la salud y a la vida de las personas presas. Todas esas disfunciones las intentaba resolver la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, obligando a la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema de sanidad de salud. Bien, no es cierto, senadora Julios, que en realidad las comunidades autónomas eh, no hayan seguido la transferencia porque haya problemas de financiación, no se ponen de acuerdo con la financiación. La realidad es que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas da igual. El color político que tuvieran en ambas, porque se han ido moviendo, eh, según ha ido pasando los años desde que se aprobó esta ley, han invitado de manera formal tanto el, PP en el, el PSOE en el 2006 como el Partido Popular en el 2015, formalmente a ponencias técnicas bilaterales, a la comunidad autónoma y solo han recontestado Castilla y León en el 2007 y Galicia en el 2009, solamente. Da igual los colores, ¿eh? Y en toda la actividad parlamentaria desplegada en las Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos, la conclusión que uno saca leyendo todos los debates es que, según la Administración Central de Agua El dice que las Administraciones Autonómicas no ponen interés y en los debates parlamentarios de las Administraciones Autonómicas y los Parlamentos Autonómicos dice que es que la Administración Central es la que no ponía interés. O sea que en realidad necesitamos desencallar esta situación y forzar que esa negociación exista. Una vez que haya esa negociación iremos y estaremos de acuerdo en que la financiación tiene que ser suficiente, obviamente, y que no suponga un lastre para la comunidad autónoma. Estamos totalmente de acuerdo. Pero esta moción va de intentar desencallar, vuelvo a repetirlo, esta situa situación. En la actualidad, la situación que hay es que las comunidades autónomas asumen esa transferencia, esa competencia de asistencia a través de convenios, ya lo hemos dicho. Eh, todas las comunidades autónomas la asumen, además, con grandes déficits, porque la Administración Central ahora mismo ha dejado de pagar facturas, pleitea por absolutamente todo, eh, los fármacos no los quiere abonar, ha dejado de pagar también el total de la asistencia sanitaria. Llegamos a un punto en que todo se judicializa, todo se manda a los tribunales y todo son demandas por un lado y por otro, y un follón entre ambas administraciones. Y mientras tanto, la vida de las personas y la salud de las personas, que es lo que tenemos que conseguir que se solucione está en peligro y las personas presas están sufriendo y no tienen una situación de equidad con respecto a las personas en el exterior. En el exterior tampoco tienen equidad entre ellas, dependiendo de dónde estén, pero las personas presas eh, mucho menos. Llegados a este punto, en este tira de floja entre comunidad autónoma e instituciones penitenciarias nos encontramos con ciudadanos de primera, que son los que están en libertad, ciudadanos de segunda, que son las personas presas, más de 60.000 en España, profesionales sanitarios de primera, los que están en el Sistema Nacional de Salud, son profesionales sanitarios de segunda, que son los de la asistencia sanitaria, los de instituciones penitenciarias, que no tienen los mismos recursos, que no tienen las mismas posibilidades de formación, que no tienen la misma posibilidad de carrera profesional, que no tienen los mismos recursos, que reciben órdenes del Ministerio del Interior, que eso entra muchas veces en conflicto con sus normas deontológicas porque ellos tienen que actuar según criterios médicos, rupturas de los tratamientos cuando el preso entra o sale de la prisión, cuando se mueve entre prisiones, historias clínicas que no, que no se comparten. Al final la historia clínica de una persona presa es como un libro que va pasando de un sitio a otro con páginas, que le faltan páginas y al final no se puede leer. Eso es la situación real que pasa con las historias clínicas. Continua pérdida de cita, convenios que dejan, como en Andalucía, a los especialistas fuera de la puerta de las prisiones y que no posibilitan y no facilitan la entrada de los especialistas. Hay prisiones como la de Sevilla 1, el psiquiátrico penitenciario de Sevilla, Alcalá o la de Málaga, donde no entra ningún especialista, ninguno. Y ya he comentado la cantidad de enfermedades que hay dentro de las prisiones. Esta situación es absolutamente injusta. Instituciones penitenciarias imponen restricción en los medicamentos. No tienen las personas presas los mismos medicamentos que las personas en libertad con órdenes directas de instituciones penitenciarias. Esto es injusto, no es equitativo y no es decente que se continúe así. Es que no es decente. Hoy solo votamos el intentar forzar la negociación. Es el primer paso. Vamos a estar trabajando juntos para que esto les aseguro, para que esto se consiga con la financiación suficiente, por supuesto, y ahí vamos a estar de acuerdo. Pero hoy lo único que podemos pensar, y lo vuelvo a repetir, es en que necesitamos dar un avance para que sea para garantizar los derechos de los profesionales y los derechos humanos de las personas presas. Demos un paso más y hagamos justicia de una vez. Muchas gracias.